Hola, bienvenidos a esta lección donde te enseñaré a crear una separación de color en Photoshop Una vez elegida la imagen en la cual vas a crear la separación de color te vas a dirigir al modo imagen, modo y color CMYK Una vez que está ahí me voy a centrar de manera directa en el panel de capas y voy a dar un clic aquí en el candadito para convertirlo en una capa En capa 0 doble clic y voy a poner C que vendría a ser el color cian. Control J para duplicar la capa M, Enter, Control-J, Y, y Control-J, eh, Control-J, ahí, K. Perfecto. Voy a hacer un sumo hacia atrás. Voy a agrandar el tamaño del lienzo. Me voy aquí a Edición e Imagen, Tamaño del lienzo. Voy a anclarlo aquí en la parte izquierda para que crezca de aquí hacia la derecha. Voy a poner 80, OK. Un sumo hacia atrás. Ahora me voy a mover capa por capa. Aquí tenemos el negro. Aquí Tengo el amarillo y aquí tengo el magenta voy a dar un clic para quedarme en la primera capa que vendría a ser el cian me voy a imagen ajustes y niveles en niveles donde dice canal el cian no lo voy a topar lo voy a dejar libre pero el magenta donde dice niveles de salida vamos a poner 0 amarillo de igual manera y negro de igual manera. Con esto hemos conseguido que el canal sea en cian. Clic en OK. Voy al segundo canal. Control L. El segundo canal es el magenta. Lo voy a dejar. Eh, no lo voy a topar. Así que en niveles de salida. El cian. El amarillo. Y el negro. Van a estar en niveles de cero. Clic en OK. Vamos a la tercera, la tercera capa. Control L. Recuerda que el amarillo no se va a topar. Así que los niveles de salida vamos a poner ahí en cero y el negro también clic en ok ya tenemos el amarillo ahora vamos con el último canal que vendría a ser el negro control l otra vez cian salida la vamos a dejar en cero el magenta de igual manera el amarillo y el negro nos lo topamos clic en ok ya tenemos todo lo que está ahí listito y para comprobar que la separación esté bien hecha voy a hacer un pequeño zoom aquí Voy a seleccionar todos los canales con clic, shift, clic. Y en modo de fusión vamos a poner multiplicar. Voy a hacer un zoom hacia atrás y aquí viene la maravilla, ¿no? Porque mira, vas a empezar a colocar el magenta sobre el 100 el amarillo y el color negro. Y ahí tenemos nuestra cuatriconomía prácticamente bien hecha. Esta lección la hemos hecho respondiendo a la pregunta de un amigo. Sobre cuatricromía y separación de colores seguiremos produciendo más videos, así que déjanos tu comentario, suscríbete hoy mismo a nuestro canal, activa la campanita y te invito a ver la siguiente lección.